La victoria de Macron es la ruptura con todas las predicciones y los análisis políticos que se tenían hace un año en Francia y en Europa. Alguien que aparentemente no ha hecho la tarea de pasar todos los escaños en una carrera política para llegar a ser presidente de la quinta potencia del mundo, lo logró con un récord extraordinario y, contra todas las predicciones de quienes decían, es un muchachito atravesado que no va a llegar muy lejos. Eso desde el punto de vista interno de la política francesa. En segundo lugar, que sea el político, el presidente de 39 años, más joven de una democracia occidental, es un acontecimiento que muestra que se requiere sangre nueva en el mundo contemporáneo, que evidentemente los viejos, que se la saben todas, no se la saben todas, y en tercer lugar hay algo que ya es muy significativo en términos de Europa. Más de 3.000 periodistas estuvieron cubriendo la elección de Emmanuel Macron. ¿Por qué se preguntaría un ciudadano un poco anodino ante esa situación? Muy sencillo, porque hay una confrontación que apenas comienza entre nacionalismos y globalización. Emmanuel Macron, un joven absolutamente prodigioso en el campo político, que hizo la ENA, que hizo una, un diploma en filosofía e inclusive se reclama de Paul Ricoeur, aunque los puristas filósofos dicen no, no, no, él simplemente adoptó unas categorías de Ricoeur, pero poco importa, alguien que para muchos envidiosos simplemente fue posicionado por la suerte y los más media, de todas maneras apostó radicalmente por Europa apostó por la globalización y aquellos que pretenden arreglar cuentas por el hecho de que él sea alguien que trabajó en la banca y entonces es el joven banquero, pues evidentemente ese racismo de clase no lo pudieron traducirlo. Pero de todas maneras es un ejemplo de política europea, le va a ir muy bien con Angela Merkel y por supuesto yo creo que revitaliza el mundo contemporáneo. El gran perdedor de las elecciones francesas fue Vladimir Putin y también de alguna manera Donald Trump, ya se ven los guiños que le hace al acuerdo climático Emmanuel Macron, de alguna manera es un progresista pragmático, liberal, el mundo funciona así.